Déjame, toco el sufrimiento, Dere que ama en mi voy a punta ser ella. Tacorice el corazón, jeta y te mañana, mi tesoro, mi encanto de la se ponga. Soñar, ubisá, posea hay coja. Hay potente de gobiar, veis, se a resolver. Nere nape a faller, tan se ponga.